Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Antes de iniciar el video, te invito a que te suscribas al canal y que si te gusta el video le des like y los compartas por las redes sociales. Hablando de claro, en Nicaragua, han habido muchos cambios en la forma de contactar a atención al cliente. En la actualidad, si llamas a la marcación 121, y tratas de comunicarte con un operador por medio de una grabación te mandan a que lo contactes por whatsapp y se demoran en contestarte pero ahora te voy a mostrar cómo comunicarte por llamada telefónica lo primero que tienes que hacer es llamar al 121 Bueno, aquí ya cortamos con la muchacha de atención al cliente Si ustedes notan, eh, me puede comunicar con la muchacha de atención al cliente sin necesidad de hacerlo por WhatsApp Entonces eh, ya, les, ya les expliqué cómo hacerlo y bueno, y esta es la forma de comunicarte con atención al cliente de Claro por llamada. Eh, antes de terminar con el video, quiero saludar a toda mi gente linda de Nicaragua. Si deseas apoyar el canal, en la descripción del video se menciona cómo hacerlo. Un abrazo fuerte y saludos a todos.